Hola familia, les traigo un video cortito para hablarles sobre el sorteo que les había mencionado en el video anterior. Ya voy a hacer el, el tweet, yo voy a subir en, en el Twitter. Voy a subir los detalles del, del sorteo. Nada más quería hacer un video cortito para explicar qué es lo, explicarles qué es lo que tienen que hacer. Este sorteo es cortesía de MyScatch en Sora. Nos van a regalar... Un paquetito, creo que dos paquetitos de Dark Pinup son tarjetitas de NFTs, se los enseñé en el video pasado, están muy bonitos, yo los colecciono. Los compré, como les dije en el otro video. Ese es el segundo proyecto NFT donde he invertido más, no mucho como en Upland. pero la verdad sí me gustan como hicieron las fotos estas. En la descripción del video les voy a dejar el link por si quieren ver qué tanto hay. Pero lo que tienen que hacer, familia, muy simple, en el tweet, aquí está un link para llenar este formulario. Aquí pueden poner su billetera del wax, importante que tengan una billetera de wax para que se le pueda hacer la transferencia a ustedes. Si no tienen, lamentablemente, no van a poder participar. Al final del video les voy a dejar el link para el video donde enseñé cómo... Crear la tarjeta, lo único malo es que ahora tienen que comprar 5 WAX primero para poder abrir una cuenta porque están abriendo muchas cuentas falsas. Pero si tienen su billetera de WAX, muy fácil de, de entrar a este sorteo. Van aquí en el formulario, lo llenan, está aquí, ponen su dirección de WAX aquí, pero también en el tweet, okay, le van a hacer un like, le van a hacer el retweet, lo van a retuitear. Y después asegúrense de seguir a MyScatch en Sora, sigamos a ellos, y a su humilde servidor barrio latino, a mí. Y en el comentario también dejen su dirección de Wax. Muy muy fácil. No tienen que poner amigos ni nada de eso. Simplemente tener una dirección de Wax. Llenar el formulario. Hacerle like, el retetear. Seguir a MyScatch en Sora. Que por cierto, si nos vamos aquí a su... ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está en la descripción del video. También les voy a dejar el link para el servidor de ellos. Como les dije, es CPQ, uno de los jugadores más antiguos de APLAN. Creo que ella me dijo que empezó el día 3 cuando comenzó el juego. Y APLAN 2 son los que tienen este servidor la verdad vale la pena seguirlos acá porque siempre andan regalando cosas es, se le conoce porque siempre anda regalando nfts siempre anda haciendo sorteos todo el tiempo si les, les gusta coleccionar este, estos nfts ella siempre anda haciendo sorteos los viernes y los miércoles les recomiendo que entren al servidor y lean un poquito de su proyecto ellos ellos se van a dedicar a tener una galería de nfts y quieren regalar a la comunidad de habla hispana unos nfts de sus proyectos que siguen ellos a ver si este sábado hago el, el sorteo okay entonces tienen hasta el sábado para que se puedan hacer todo esto para que tengan una oportunidad de llevarse unas tarjetas de NFTs. Que para mí están muy bonitas. Son gratis. Lo único que tenemos que invertir, familia, como siempre les digo en esto, es nuestro tiempo. Ahora sí, familia, los dejo. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito en el metaverso.